Vino un cliente a nuestra oficina y su pregunta nos sorprendió. Hola, mi nombre es Alicia Matamoros, asesora comercial de Ancosur y en esta oportunidad vamos a responder una pregunta muy importante para todos aquellos que están en busca de un inmueble. La semana pasada vino un cliente y nos preguntó, ¿Qué es lo que más le convendría comprar una casa o un departamento pues hoy vamos a hablar de las ventajas de cada una de ellas para apoyarte en tu decisión primero debemos tener en cuenta dos factores muy importantes el estilo de vida que llevas y tu presupuesto para la compra de tu inmueble ¿Cuándo debería de elegir una casa? Si tu familia es numerosa, podrás contar con mayor cantidad de espacios y mejor distribución. Podrías contar hasta con dos cocheras, un estudio y muchas más habitaciones. ¿Y por qué elegir un departamento? Si tu rutina de vida es acelerada, podrás ahorrarte tiempo en la limpieza de tu departamento. Y si te gustan las alturas, podrás disfrutar de hermosas vistas panorámicas y evitar la contaminación acústica. Recuerda que en Ancosur estamos para orientarte y ayudarte a tomar la mejor opción de tu inmueble. Ancosur vive diferente.